Eh, buenos días, el, estamos aquí en la barra de que tenemos el PSOE de San Pedro en, en, la nueva, en el nuevo recinto ferial y deseamos que to, to, toda la gente de San Pedro y de Marbella vengan a la feria, disfruten de la feria después de tres años que no han tenido la ocasión de poder disfrutar de esta feria y que sepan que en la, la feria de día tenemos una, ahí existen seis barras con actuaciones todos los días y que están invitados a, a disfrutar de, de la feria y deseamos que vengan a... ...a la barra que tenemos en, en la feria y, y consuman y disfruten de la feria. ¡Viva la ¡Viva feria! La feria, la feria.